Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili. vamos a divertirnos un rato con Mario más Mar Vamos a ver qué nos toca en el día de hoy. ¿A quién podemos desbloquear? Podemos desbloquear a Rabbit eh, Luigi, que creo que ya ha jugado con él. ¿Puedo comprobar? A ver, que esto sí no... Héroes desbloqueados, 8 de 9. Sé que Edge me falta, 100%. Pues voy a ir por el Spark, en verdad. Creo que voy a ir a por el Spark. Aspecto de arma desbloqueado. 2 de 9, es decir, tengo que superar tal. Y enemigos encontrados, ¿quién me faltará? Vamos a ir por el lado derecho, me parece a mí. Vamos a desbloquear ese Spark. Y bueno, también coincide que es el, el más fácil. Así que vamos a alcanzar la zona. No nos vamos a liar mucho. ¿Vale? Y, y a ver, a ver qué, qué surge. Como he cambiado de ruta... Me han salido dos veces el, el mermago. Espero que esta vez me salga otro. Vale, creo que vamos a ir todo por aquí recto y desde aquí saltamos. Creo que va a ser lo mejor, porque evitamos a mucho enemigo. Me parece lo más óptimo. Tengo... no sé si tengo algún spark nuevo. Sí, efectivamente, tengo el de ataque del lodo... Y este es acelerón de ráfaga. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver a qué son débiles estos. Este es débil a lodo. A lodo. Este otro a salpicadura, así que nada. Y esta a congelación. Vale, estos me van a dar un poquito igual. Vamos a... Meter un momento... El spark... De lodo al. En vez de este. Lo Me mejoro. Vamos a darle a mejorar. Estaba pensando si darle. Pero sí, tengo. Tengo trozos de estrella perfectamente. Para mejorar. Suficientes y de sobra. Así que perfecto. Nivel máximo alcanzado así que bueno vamos a ver un momento como es de zona perdonad por tardar tanto pero vamos a ver si por movimiento aquí podemos aguantar un poquito más a ver pesado Luigi personalizar movimiento doble salto de equipo extra puede ser interesante la verdad En esta, en esta ruta. Y aquí esta nos interesa. Vale, no voy a gastar nada más en estos momentos. Yo creo que está bastante bien. Vamos allá. Y con este. Me da para hacer. No, justo te tienes que quedar pitch un centímetro porque si con Luigi puedo hacer dos saltos de equipo puede ser la bomba esta lo vamos a llevar para allá este aún no puedo avanzar un poquito Luigi, sí, que es cierto que no no aguanta mucho en el aire, pero es que nos quedamos ya en zona más corto imposible, lo puedo hacer, ¿eh? Nos podéis quejar que no me no me rayo ni un pelo, porque te me frenas ahí, perro. Están sonando muchas, pero... No sé si he hecho el camino correcto. Tenía que haber ido por arriba, ¿verdad? Me da tiempo a subir ahí, coger un par... Bueno, he cogido nueve más. 386. Poción de estrella. Liberamos a ese Spark. Bien. Ese Spark... No es el que tenía, ¿verdad? No es el que desbloqueé. Bueno. He hecho un vistazo a tus Sparks. Vale. Y ahora... Vale. Han cambiado de jefe y nuevo aspecto de arma. Perfecto. Perfecto, chicos. Pues vamos para allá. Sí que va a ser un vídeo largo. Porque me toca lo que me toca. Vamos a darle... A ver... Eh... ¿Esto qué era? ¿Por qué? ¿Por qué me salta esto ahora? Vale, este que invocaba, este es el de Garra Salvaje. Invoca un Garra Salvaje. El de Agrupar me viene bien. Este me invoca al Obrador. Creo que voy a quitar este, porque este en el caso de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ataque de lodo igual quito este en las ondas de choque a ver vamos a héroes vamos a árbol de habilidades personalizar no creo que me interese este, lo vamos a quitar alcance de aterrizaje me da igual acelerón extra un de equipo puede ser interesante dar movimiento, esto no, esto proyectil fantasma atraviesa obstáculos pero tendría, a ver puedo quitar el de recuperar porque ya es el último y esto no es que esto aceleró, no lo voy a recuperar me interesa esto y este que es. Mm... A través de los obstáculos. Es que no sé. Y este que es alcance de arma. Podemos quitarle uno para meter esto. Por si nos ponemos en una altura elevada. Carga adicional de mirada cero. Es interesante, pero. Es complicado. Ah. Porque son cuatro y tengo uno Voy a poner Voy a poner esto Vale Hay que pensar las cosas chicos Hay que pensar las cosas Porque no es fácil Esta, vamos a quitar Vamos a ponerle el daño de arma Vamos a quitarle uno, dos de movimiento Alcance de movimiento. No, eso está bien. Disminución. Y disparo amplio. Esto sí que me puede interesar. Carga de barrera de equipo. Mira, puede ser interesante esto. Carga de barrera de equipo. Pues igual sí, ¿eh? Genera una explosión cuando se destruye la barrera de equipo. Hombre, podría quitar uno de movimiento. No, voy a, voy a dárselo y voy a quitar esto, recuperamos esto, esto puede ser interesante, y este también es interesante, pero... Vale, y me quedo ya sin nada, vamos a darle lo que me queda aquí, vamos a darle a pausa, eh, aterrizaje dañino lo voy a quitar, esto, esto que disminución... Más 10, hazañicos, va. Y os explotan con un super efecto de quemadura. Bueno, pues esto puede ser interesante, pero creo que esto es mejor. Se lo damos y vamos a aumentar. Esto y no tengo. Y esto, pues daño crítico, alcance de arma, daño crítico. Que vamos a por el jefe. Y lo siento, rapidiza Estela, no te voy a utilizar. No te voy a utilizar porque sí. Hay portales, les puedo dañar en área. Ah, no he subido los sparks Pero bueno, vamos a ver qué Sparks me interesan. Vamos a ver qué Sparks me interesan. Al final me he entretenido ahí cinco minutillos. Esto siempre es largo. Eh... ¿Qué sparks me interesan? Tengo este que es de quemadura, este que es de congelación, quemadura, congelación. El pesado este que es de descarga, tengo uno de cada y uno de lodo. Y este... nada. Entonces, vamos a poner el spark que acabo de conseguir. Pero voy a quitar este. ¿Por qué? No hay suficientes enemigos como para que me rente. El, eh, el atraerlos con Bowser. Aparte, me interesaría atraerlos quizá con Peach, que es la que más cerca va a estar del gigantón. Creo yo. Así que... Vamos a este a mejorarlo. Estos tengo que tirarlos cuando ya solo quede el, el grande porque es que si no no me, no me rentan vamos a subir este y los otros no tengo lo suficiente hey. mejorar no ah sí tengo justo para uno y poción de estrellas Poción de estrella, damos uno Y poción de estrella. A ver, yo pienso que me interesa más este porque el grandullón no se puede hacer de acelerones, A traer, me da igual. Y esto, el... Eh... No me interesa y este de quemaduras es que nunca me convierte. Nunca me ha convencido ese de que caiga. Vamos a ver si lo logramos hacer medianamente rápido. Y vamos a por ellos. Con esto no llego a nadie. Con esto... Nada, me queda aquí protegida. Con Peach. Y con este... Vamos a activarnos esto. Me renta más este, ¿no? Sí, porque los otros están. Podría darle al gigante. Vamos a probar si se mueve este. Cuando le ataco, no se mueve cuando le ataco. O no lo ha aparecido. Vamos a darle los mecha que vayan entreteniendo. Vale. Ahora tengo uno más, claro. Digo yo, ¿dónde vas? Solo hay uno. que este protegido no se va a quedar Ese le hago dañito No mucho Vamos a disparar con este Que es el único que me ataca De lejos Y voy a ir Una protección Vamos a protegernos le llegué a activar la carga extra, no sé La verdad es que con esta No he sido muy inteligente Porque ya he disparado Con estos dos Y podría acercarme a ellos Perfectamente ¡Anda, mira! Esto es nuevo para mí. Esto es nuevo para mí. ¿Lanzarlo como granadas? Creo que es la primera vez que lo hago. Voy a alejarme lo máximo posible. Aunque tengo la protección. ¡Bah! ¡Qué leches! Vamos a disparar. Alejándome, pero vamos a disparar. 159 solo porque estoy muy lejos, uh. interesante. Con estos puedo activar esto. Incluso si me acerco aquí a ese también. Estos se van a mover siempre hacia mí. Entonces cuanto más lejos pueda tenerlos... Pues mejor. A ver, si puedo matar ya a este... No le mato, ¿eh? No le mato No le mato de una Pero a la agorrinadora sí Vamos a matar a la agorrinadora Que no me va a molestar, pero... Siempre ayuda Vale Vamos a activar el lobrador. Porque puede matar al pequeño de la derecha. Efectivamente. Y con Luigi. Puedo ponerme incluso más para atrás. Protegido. ¡Ay, 0%! Bueno, pues quedar aquí. Le damos aquí... Y con Bowser... Estoy congelado... Pero activo esto... No me interesa... Atacado... Yo creo que ya turno del rival... Y listo. Nos ha congelado. Nos golpea y me lo mata de una, ¿eh? Me la trae... Mm. Peach va a ser un Pitch... Peach. Lo mismo que... Que la otra vez, ¿eh? Pitch, pitch, pitch Es que el El radio de alcance El radio de alcance de su habilidad Me es un fastidio Le dejo la misma vida Sí, es que tengo que quedarme aquí. Lo único que puedo hacer es... Con Bowser... Si llega hasta aquí... Llega hasta aquí. Pero es que... No llegará hasta... Esto. Ay, qué burro sido, tío. Porque he activado eso y ahora tengo que curar a Peach. Tengo que curar a Peach. Porque el vampiro no es suficiente. Va, he activado el vampiro a lo bobo. Vale. Aquí. pista mirada cero. Siempre me confundo con vista de héroe. Oh. Ah, que no llego. Mérgate, pues, bueno, macho, justo me tengo que poner con Bowser. Vamos a hacerle acelerón, se muere este. que debería, debería atacar a, que con mi ataque no no le doy, casi le mato, que hubiese hecho con Peach, ay qué burro fui, al final no saca a Peach de ahí, bueno la he curado, Vallo por mi parte gordo, eh. Nos lo. Nos los atrae. A ver, aquí te sale. Coordinadora, de lo mejor que me podía pasar. Y este también. Creo yo. ¿Me interesa sacrificar a Bowser? Es que yo creo que no. Es que Bowser podría atacar en área aquellos de aquí. Pero es súper arriesgado. Bueno, puedo activarle el escudo. Activamos el escudo con Peach. Vamos a hacer antes de vaya la olla. Esto. Activamos el escudo con Peach. Creo que sí. Vamos a activar el escudo con Peach. Vamos a hacer salto para que este haga daño a todos estos. No es mucho. Activamos esto. Parece que no, pero es sumar dañito a todo el equipo rival. Y si ataco a esto ataco a todos. Sacrifico un poquito. A Peach. A ver aquí justo sí. Ay, que se congela. Ahora me congeló. Nada, no, es que el ataque lodo, en verdad, no fue muy buena idea. Con este me voy a quedar aquí. Que ahora sí que no tengo impedimento. Voy a dejar al Grandullón porque no mato a ninguno de los otros. Muy poco, ¿no? Le estoy sacando A ver cuánto resistimos De, de Bowser ¿Le ¿De, ha de sacado? Uf, me mata a los dos Y se hacen daño entre ellos La movida Me mata a Bowser ¡Ah! Oh, ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Me ha matado a Bowser. Cero ciento, tío, qué mala suerte, no. Un cero vale, pues vamos a hacer mirada de acero. Y Voy a matar esto. Que no salga más enemigos. No más riesgo. Estamos en 5700. Yo creo que con Luigi solo no. Pero si Peach resiste, tengo una mínima posibilidad. Logrador no puedo sacar. Con Peach tengo que curarme. Sí o sí. Tengo una de... Me voy a curar. 1500. No le saco mucho, pero... Si me muevo para aquí... No me va a poder atraer, yo creo. Porque está el hueco por medio. ...105 que le saco... ...600... ...la movida es... ...esto... ...te acelerón... ...vale... Eh, ...debería irme... ...con Luigi... ...de al lado del lobrador... ...porque cuando me mata Peach... Si sí, me la trae. Se mueve lo justo para traérmela. 1.300. No sé cuántas me quedan. A ver. Con Peach me acerco para que Luigi salte y se ponga para allá. No tengo mucho con Luigi... Uf. No tengo mucho recorrido con Luigi. A no mar. mirada a acero, y le voy a atacar. Al otro no lo doy. con esta voy a hacer protección y curarme otra vez creo que es lo más sensato turno del enemigo Gorrinadora, que salta y me puede... Uy, no ha atacado. No me ha atacado. Qué raro. Bien, sigue atacando el grandullón. Me viene bien. Uf, con este estoy un poco encajonado. Son tres mil y pico, ¿eh? Lo más lejos posible. Pero voy a seguir atacando al... Grandujón. Y con Peach... Vamos a hacer esto los alejamos y tiramos 240, el grandullón claramente no se cae y es que la gorrinadora va a saltar y me va a empujar entonces solo llego a esta me da mucha rabia solo llegar cuando tengo un margen me pusiese aquí vamos a hacer así 2800 eh se puede. Yo creo que se puede. Salta, me tira. Este no me ataca, el otro no. Va por mi... Lobrador. ¿Me lo matas de uno? Me lo matas de uno, efectivamente. La cuestión es... Tengo... Lobrador... Se lo pongo el, el lado más cercano del jefazo. Bueno, ataca al que no quiero que ataque. Con Peach, esta vez vamos a activarnos el ataque vampiro. Ataco a todos. Desde aquí me compensa. 170, 68, 68. Me curo lo suficiente. Y... Este es que creo que me, me da igual qué esquina ponerme. Al Grandullón, 2600. 2.300. 2.241. Perfecto. Este me congela. No, no me puedo mover porque estoy congelado. ¿Y qué sale de aquí? Una coordinadora que no me puedo mover. Perfecto. Me ha salido bien la jugada. Que me congelase. Están saliendo de estos. Eh... Que no puedo moverme. Pero sí puedo hacer salto de equipo. Oh, me compete. ¿Me compensa el salto de equipo? Es que no lo sé. Porque debería estar escapando. Uf, con Luigi. Vamos a ponerle protección por lo que pueda pasar. Menos mal que tengo la protección en estos momentos. Vamos a darle eh, la miradita de acero. Aunque se van a mover los otros antes. Sí. Vamos a darle 200... 1500, ¿eh? Y no le voy a dañar una mierda porque están todos los otros delante. 1400, turno del rival. Qué pena no estar Bowser vivo. pero Mata a su compañero. ¿Por qué no me ataca el grande? Mejor, ¿eh? Pero no me lo voy a quejar. dañas su... 800 ha hecho daño a su compañero. No se puede mover. Le he hecho 800 al grandullón Porque eso me da la partida Mira, mira como le mato Como le mato De esta era. Cuando son bobos, son bobos no hay, que, no hay más que pueda decir No hay más que pueda decir Cuando son bobos, son bobos Ya está Parks hemos conseguido. Siguiente expedición. Bien. Vale, vale. Vamos a poner el siguiente. Vale. Oye. Pues. Vamos a hacer como las últimas veces, ver el siguiente, excelente, clásica o premium. Vamos a darle al modo premium otra vez, ¿vale? Y mira, recompensa del arma de Edge. Vamos a ir a por Edge, ¿vale, amiguita? Ya sé que me la habéis pedido así que vamos a por, a por allá. Vamos para allá. Y lo dejo por aquí. Espero que espero que el vídeo os haya gustado mira vamos a, obtener, vamos a ver esto que hemos obtenido, un momento mira, esta vez con eh, Mario Rabbit Rabbit Peach y Bowser cambiaré a Rabbit Mario por Luigi, ya sabéis que me gusta tal y mira, ya me dan el logrador así que perfecto, y esto no me acuerdo que hacía reflector vale, se refleja contra el enemigo oye, me parece bien Parece no haber... Tal y aspectos de arma. El... Oh, ¿cuál es? ¿Es este el nuevo? No, era de Peach. No lo tengo, claro. No lo tengo, porque era el parangón. Vale, pues perfecto, chicos. Vamos a ver si podemos de aquí alguno. Todavía no se puede descubrir eh, nuevos nuevos personajes y nuevos sparks. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido, que os haya divertido, que os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que os recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero os pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.